Piense y hágase rico de Napoleón Hill, el misterio de la transmutación sexual, el décimo pilar hacia la riqueza. El significado de la palabra transmutar es el lenguaje simple, el cambio o transferencia de un elemento o forma de energía a otro. La emoción del sexo genera un estado mental debido a la ignorancia sobre el tema del estado mental se asocia generalmente con lo físico y debido a influencias inapropiadas a las que la mayoría de la gente ha estado sometida al adquirir conocimiento del sexo, las cosas esencialmente físicas han sesgado mucho la mente. La emoción del sexo tiene detrás las posibilidades de tres potencialidades constructivas que son La perpetuación de la humanidad El mantenimiento de la salud como agencia terapeuta no tiene igual La transformación de la mediocridad de ingenio mediante la transmutación La transmutación sexual es simple y se explica fácilmente Significa el cambio de la mente de pensamientos de expresión física a pensamientos de otra naturaleza. El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Cuando los impulsa este deseo, los hombres desarrollan agudeza de imaginación, coraje, fuerza de voluntad, persistencia y capacidad creativa, desconocidos en otras ocasiones. El deseo de contacto sexual es tan fuerte e imperativo que los hombres corren libremente el riesgo de su vida y su reputación por disfrutarlo. Cuando se aprovecha y se reorienta en las otras líneas, esta fuerza motivadora mantiene todos los atributos de agudeza, de imaginación, coraje, etc., que pueden usarse como poderosas fuerzas creativas en la literatura, el arte o en cualquier otra profesión o vocación, incluyendo, por supuesto, la acumulación de riquezas. La transmutación de energía sexual requiere el ejercicio de la fuerza de voluntad sin duda, pero la recompensa vale el esfuerzo. El deseo de la expresión sexual es innato y natural. El deseo no puede ni debe ser sumergido o eliminado. Pero se le debe dar una salida a través de formas de expresión que enriquezcan el cuerpo y la mente y el espíritu del hombre. Si no se le da esta forma de salida a través de la transmutación, buscará salidas a través de canales puramente físicos. Un río puede estar en una represa y su agua controlada durante un tiempo pero eventualmente forzará una salida. Lo mismo ocurre con la emoción del sexo. Puede estar sumergido y controlado por un tiempo, pero su propia naturaleza hace que siempre busque medios de expresión. Si no se transmuta en un esfuerzo creativo, encontrará una salida menos valiosa. Afortunada en verdad es la persona que se ha descubierto como dar salida a las emociones sexuales a través de alguna forma de esfuerzo creativo, ya que gracias a este descubrimiento se ha elevado la condición de un genio. La investigación científica ha revelado estos hechos importantes. Los hombres de mayor logro son hombres con naturaleza sexual muy desarrollada, hombres que han aprendido el arte de la transmutación sexual. Los hombres que han acumulado grandes fortunas y han alcanzado un destacado reconocimiento en la literatura, el arte, la industria, la arquitectura y las profesiones fueron motivados por un, la influencia de una mujer. La investigación a partir del cual se hicieron estos asombrosos descubrimientos se remonta a las páginas de la biografía y la historia durante más de 2.000 años, siempre que había prueba disponibles en la relación de las vidas de hombres y mujeres de largos logros indicaba de manera muy convincente que poseía una naturaleza sexual muy desarrollada la emoción del sexo es una fuerza irresistible contra la cual no pueden haber una oposición como un cuerpo inamovible cuando los impulsos de esta emoción los hombres adquieren un superpoder de acción comprende esta verdad y captarás el significado de la afirmación de la transmutación sexual nos elevará al el estado de Eugenio. La emoción del sexo contiene el secreto de la capacidad creativa. Destruye las glándulas sexuales, ya sea un hombre o una bestia, y habrás eliminado la el principal fuente de acción. Como prueba de ello, observa lo que le sucede a cualquier animal después de haber sido castrado. Un toro se vuelve tan dócil como una vaca después de haber sido alterado sexualmente. La alteración sexual saca del macho, sea hombre o bestia, toda lucha que había en él y en la aclaración del sexo. En la mujer tiene el mismo efecto. Los estímulos de las 10 mentes. La mente humana responde a los estímulos a través del cual puede ser excitada a las altas tasas de vibración, conocidas como un entusiasmo, imaginación creativa, deseo intenso, etc. Los estímulos a los que la mente responde con mayor libertad son El deseo de expresión sexual Amor Un deseo ardiente de fama, poder o ganancias financieras, dinero Música amistad entre personas del mismo sexo o personas del sexo opuesto, una alianza de la mente maestra basada en la armonía de dos o más personas que se alían para el avance espiritual o temporal, el sufrimiento mutuo, como el que experimentan las personas perseguidas, autosugestión, miedo, narcóticos y alcohol. El deseo por la expresión sexual está a la cabeza de la lista de estímulos que de manera más efectiva intensifican las vibraciones de la mente y ponen en marcha las ruedas de la acción física. Ocho de estos estímulos son naturales y constructivos, dos son destructivos. La lista se presenta aquí con el propósito de permitirte realizar un estudio comparativo de las principales fuentes de estimulación mental. A partir de este estudio se verá fácilmente que la emoción del sexo es con mucha probabilidad el más intenso y poderoso de todos los estímulos mentales. Esta comparación es necesaria como base para la prueba de la afirmación de que la transmutación de energía sexual puede elevarnos al estado de genio. Averigüemos qué constituye un genio. Algún sabio ha dicho que un genio es un hombre que lleva el pelo negro, come comida extraña, vive solo y sirve como objeto para los que hacen bromas. Una mejor definición de genio es un hombre que ha descubierto cómo aumentar las vibraciones del pensamiento hasta el punto en el que se puede comunicar libremente con fuentes de conocimiento que no están disponibles a través de la frecuencia ordinaria de vibración del pensamiento. La persona pensante querrá hacer algunas preguntas sobre esta definición de genio. La primera pregunta será ¿Cómo puede uno comunicarse con fuentes de conocimiento que no están disponibles a través de la frecuencia ordinaria de vibración del pensamiento? La siguiente pregunta será, ¿existen fuentes de conocimiento conocidas que solo estén disponibles para los genios y de ser así cuáles son estas fuentes y exactamente cómo se pueden alcanzar? Ofrecemos pruebas de la solidez de algunas de las declaraciones más importantes hechas en este libro, o al menos ofrecemos evidencia a través de la cual tú puedes asegurar tu propia prueba, a través de la experimentación y al hacerlo responderemos ambas preguntas. El genio se desarrolla a través del sexto sentido. La realidad de un sexto sentido está bastante bien establecida. Este sexto sentido es la imaginación creativa. La facultad de la imaginación creativa es una de las que mayores de las personas nunca las usa durante toda su vida y si se usa generalmente ocurre por número y por mero accidente. Un número relativamente pequeño de personas usa con deliberación y propósito predeterminado la facultad de imaginación creativa. Quienes utilizan esta facultad de forma voluntaria y con conocimiento de sus funciones son genios. La facultad de la imaginación creativa es el vínculo directo entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Todas las llamadas revelaciones que se refieren al ámbito de la religión y todos los descubrimientos de principios básicos o nuevos en el campo de la investigación tienen lugar a través de la facultad de la imaginación creativa. Cuando las ideas o conceptos aparecen en nuestra mente a través de lo que popularmente se llama corazonada, proviene de una o más de las siguientes fuentes. Inteligencia infinita. La mente subconsciente en la que se almacena cada imprecisión sensorial e impulso de pensamiento que haya llegado al cerebro a través de cualquiera de estos cinco sentidos de la mente de alguna otra persona que acaba de liberar el pensamiento o imagen de una idea o concepto a través de pensamientos conscientes o de su almacén subconsciente. No hay otras fuentes conocidas de las que se puedan recibir ideas inspiradas o corazonadas. La imaginación creativa funciona mejor cuando la mente vibra debido a alguna forma de estimulación mental, a un ritmo excesivamente alto, es decir, cuando la mente funciona a una tasa de vibración superior a la del pensamiento normal y corriente, cuando la acción del cerebro ha sido estimulada a través de uno de los más o diez estimulantes de la mente, tiene el efecto de elevar al individuo por encima del horizonte del pensamiento ordinario, y le permite visualizar la distancia, el alcance y la calidad de pensamientos no disponibles en el plano inferior, como el que se ocupa mientras uno se concentra en la solución de los problemas de la rutina empresarial y profesional. Cuando uno se eleva a este nivel superior de pensamiento a través de cualquier forma de estimulación mental, un individuo ocupa relativamente la misma posición que uno que se ha descendido en un avión en una altura desde el cual puede ver más allá de la línea del horizonte que limita su visión. Mientras está en el suelo, además mientras se encuentra en este nivel superior de pensamiento, el individuo no se ve obstaculizado o limitado por ninguno de los estímulos que circunscriben y limitan su visión mientras la lucha de los problemas de obtener las tres necesidades básicas de alimento, vestimenta y refugio. Se encuentra en un mundo de pensamiento en los que los pensamientos ordinarios del día a día han sido eliminados con tanta eficacia como las colinas y los valles y otras limitaciones de la visión física, cuando se eleva en un avión. Mientras se encuentra en este exaltado plano del pensamiento, la facultad creativa de la mente recibe libertad para la acción, se ha despejado el camino para que funcione en el sexto sentido, que se vuelve receptivo e ideas que no podrían llegar al individuo bajo ninguna otra circunstancia. El sexto sentido es la facultad que marca la diferencia entre un genio y un individuo corriente. La facultad creativa se vuelve más alerta y receptiva a las vibraciones que se origina fuera de la mente subconsciente del individuo. Cuanto más se usa esta facultad y más confía el individuo en ella y le exige impulsos de pensamiento, esta facultad solo puede cultivarse y desarrollarse mediante el uso. Lo que se conoce como la conciencia de uno opera eternamente a través de la facultad del sexto sentido. Los grandes artistas, escritores, músicos y poetas se vuelven grandes porque adquieren el hábito de confiar en la voz suave y apacible. Que habla desde dentro, a través de la facultad de la imaginación creativa, es un hecho bien conocido por las personas que tienen imaginación aguda que sus mejores ideas surgen de los llamados presentimientos hay un gran orador que no alcanza la grandeza hasta que cierra los ojos y confianza a confiar eternamente en la facultad de la imaginación creativa. Cuando se lo preguntó por qué cerró los ojos juntos antes del clímax de su oratoria, respondió «Lo hago porque luego hablo a través de las ideas que me vienen de adentro». Uno de los financieros más exitosos y conocidos de Estados Unidos tenía el hábito de cerrar los ojos durante dos o tres minutos antes de tomar una decisión. Cuando se le preguntó por qué hizo eso, respondió con los ojos cerrados «¿Puedo recurrir a una fuente de inteligencia superior?». El difunto Dr. Elmer R. Gates de Chevy Chase, Maryland, creó más de 200 patentes útiles, muchas de ellas básicamente mediante el proceso de cultivar y utilizar la facultad creativa. Su método es a la vez significativo e interesante porque alguien interesado en alcanzar el estatus de genio, categorías a la que indudablemente pertenecía el Dr. Gates, el Dr. Gates fue uno de los científicos más grandes, aunque menos publicitados del mundo. En su laboratorio tenía lo que llamó su sala de comunicación personal. Era prácticamente insonorizado y estaba dispuesto de manera que se pudiera apagar toda la luz. Estaba equipado con una pequeña mesa en la que guardaba un bloc de notas. Delante de la mesa, en la pared, había un pulsador electrónico que controlaba las luces. Cuando el Dr. Gates deseaba aprovechar las fuerzas y disponibles para él a través de su imaginación creativa, entraba a esas salas, se sentaba en la mesa, apagaba las luces y se concentraba en los factores conocidos de la invención en la que estaba trabajando permaneciendo en esta posición hasta que las ideas comenzaban a destellar en su mente, en una conexión con los factores desconocidos de la invención. En una ocasión las ideas llegaron tan rápido que se vio obligado a escribir durante casi tres horas. Cuando los pensamientos dejaron de fluir, examinó sus notas, descubrió que tenían una descripción minuciosa de los principios que no había tenido paralelo entre los datos conocidos del mundo científico. Además, la respuesta de sus problemas se presentó inteligentemente en esas notas. De esta manera, el Dr. Gates completó más de 200 patentes que habían sido iniciadas, pero no completadas por cerebros a medios coser. La envidia de la veracidad de esta declaración se encuentra en la oficina de patentes de los Estados Unidos. El Dr. Gates se ganaba la vida sentado para que le llegaran ideas. Para individuos y empresas, algunas de las empresas más grandes de Estados Unidos les pagaron horarios sustanciales por hora por sentarse para que le llegaran ideas. La facultad de razonamiento es a menudo defectuosa porque se guía en gran medida por la experiencia acumulada. No todo el conocimiento que acumulamos a través de la experiencia es exacto. Las ideas recibidas a través de la facultad creativa son mucho más confiables por la razón que provienen de fuentes más confiables que cualquiera de estas indispensables para la facultad de razonamiento de la mente. La principal diferencia entre el genio y el inventor loco Ordinario puede encontrarse en el hecho de que el genio trabaja a través de su facultad de imaginación creativa. Mientras que el loco no sabe nada de esta facultad, el inventor científico como el señor Edison y el señor Dr. Gates hace uso de las facultades sintéticas y creativas de la imaginación. Por ejemplo, el inventor científico o genio comienza una invención organizando y combinando las ideas conocidas en los principios acumulados a través de la experiencia, a través de la facultad sintética, la facultad del razonamiento. Si encuentra que este conocimiento acumulado es suficiente para completar su invención, entonces recurre a las fuentes de conocimiento disponible a través de su facultad creativa. El método por el cual esto se hace varía con, con el individuo, pero está la suma y la sustancia de su procedimiento. Estimula su mente para que vibre en un plano superior al promedio, utilizando uno más de los 10 estimulantes mentales o alguno de otros estimulantes de su elección se concentra en los factores conocidos, la parte determinada de su invención, y crea en su mente una imagen perfecta de los factores desconocidos, la parte sin terminar de su invención. Mantiene la imagen en su mente hasta que la mente subconsciente la ha tomado, luego se relaja despejando su mente de todos los pensamientos y espera que su respuesta destelle en su mente. A veces los resultados son tan definitivos como inmediatos, en otras ocasiones los resultados son negativos, dependiendo del estado de desarrollo del sexto sentido o facultad creativa. El señor Edison probó más de 10.000 combinaciones diferentes de ideas a través de la facultad sintética de su imaginación antes de sintonizar a través de la facultad creativa y obtuvo la respuesta que perfeccionó la luz incandescente. Su experiencia fue similar cuando produjo la máquina parlante. Existe mucha evidencia con Feller de que existe la facultad de imaginación creativa. Esta evidencia está disponible a través de un análisis preciso de hombres que se han convertido en líderes en sus respectivos llamamientos, sin haber tenido una educación extensa. Lincoln fue un ejemplo notable de gran líder quien alcanzó la grandeza a través del descubrimiento y del uso de su facultad de imaginación creativa. Descubrió y comenzó a utilizar esta facultad como resultado de la estimulación del amor que experimentó después de conocer a Annie Rutledge, una declaración de la más alta importancia en conexión con el estudio de la fuente del genio. Las páginas de la historia están llenas de registros de grandes líderes cuyos logros pueden rastrearse directamente a la influencia de las mujeres que despertaron las facultades creativas de sus mentes mediante la estimulación del deseo sexual. Napoleón Bonaparte fue uno de ellos cuando se inspiró de una primera esposa, Josefine. Se mostró irresistible e invencible cuando su mejor juicio o facultad de razonamiento lo impulsó a dejar de lado a Josefine comenzó a declinar, su derrota y Santa Elena no estaban muy lejos. Si el buen gusto lo permitiera, podríamos mencionar fácilmente a decenas de hombres bien conocidos por el pueblo estadounidense que alcanzaron grandes logros bajo las estimulaciones influenciadas de sus esposas. Solo para volver a la destrucción después de lo que el dinero y el poder si sí les hubiera ido a la cabeza y dejaron a su vieja esposa por una nueva. Napoleón no fue el único hombre que descubrió que la influencia sexual de la fuente correcta es más poderosa que cualquier sustituto del interés propio que puede ser creado por la mera razón. La mente humana, responde a la estimulación entre los más grandes y poderosos de estos estímulos del impulso del sexo cuando se aprovechan y transmutan esta fuerza impulsora es capaz de elevar a los hombres a esa esfera superior de pensamiento que les permite dominar las fuentes de preocupación y pequeñas molestias que acosan su camino en el plano inferior Desafortunadamente, solo los genios han hecho el descubrimiento. Otros han aceptado la experiencia del impulso sexual sin descubrir una de sus principales potencialidades, hecho que explica el gran número de otros en comparación con el número limitado de genios. Con el fin de rescatar la memoria en relación con los hechos disponibles de las biografías de ciertos hombres, presentamos aquí los hombres de algunos nombres de logros sobresalientes, cada uno de los cuales había tenido que tener una naturaleza muy sexual. El genio era de los de ellos, sin duda. Encontró una fuente de poder en la energía sexual transmutada. George Washington, Napoleón Bonaparte, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Ralph Waldo Emerson, Robert Burns, Andrew P. Jackson, Thomas Jefferson, Elbert, George Elbert, H. Gary, Oscar Wilde, Waldron Wilson, John H. Patterson, Enrico Caruso. Tu propio conocimiento de la biografía te permitirá agregar a la lista en cuenta si puedes uno un solo hombre en toda la historia de la civilización, que logró un éxito sobresaliente en cualquier vocación que no fue impulsado por la naturaleza sexual bien desarrollada. Si no deseas confiar en las biografías de los hombres que ahora no viven, haz un inventario de aquellos que no sabes que son hombres de un gran logro y ve si puedes encontrar a uno de ellos que no tengan un impulso sexual muy alto. La energía sexual es la energía creativa de todos los genios. Nunca ha habido y nunca habrá un gran líder constructor o artista que carezca de esta fuerza impulsora del sexo. Seguramente nadie malinterpretará estas afirmaciones en el sentido de que todos los que tienen un impulso sexual elevado son genios. El hombre alcanza el estatus de genio solo cuando y sí si estimula su mente para que recurra a las fuerzas disponibles. A través de la facultad creativa de la imaginación, el principal de los estímulos con los que se puede producir este aumento de las vibraciones es la energía sexual. La mera posesión de esta energía no es suficiente para producir un genio, la energía se debe ser transmutada del deseo del contacto físico en alguna otra forma de deseo y acción antes de elevarnos al estado de genio. Luego de convertirse en genios debido a grandes deseos sexuales, la mayoría de los hombres que rebajan, a través de su incomprensión y el mal uso de esta fuerza, el estado de animales inferiores. ¿Por qué los hombres rara vez tuvieron éxito antes de los 40 años? Descubrí a partir del análisis de más de 25.000 personas que los hombres que triunfaron de manera sobresaliente rara vez lo logran antes de los 40, y más a menudo no alcanzan su ritmo real hasta que superan los 50. Este hecho fue tan asombroso que me impulsó a profundizar en el estudio de su causa llevándolo a la investigación a lo largo de un periodo de más de 12 años. Este estudio reveló el hecho de que la principal razón de la cual la mayoría de los hombres que tienen éxito no comienzan a hacerlo antes de los 40 o 50 años, es su tendencia a disipar sus energías mediante la indulgencia excesiva de la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de los hombres nunca aprende el impulso sexual, tiene otras posibilidades, que trascienden en importancia a la mera expresión física la mayoría de quienes hacen este descubrimiento lo hacen después de haber despreciado muchos años en el periodo en el que la energía sexual está en su apogeo, antes de los 45 años o 50 años, esto suele ir seguido a un logro notable. La vida de muchos hombres hasta los 40 años y a veces mucho más allá de los 40, refleja una continua disipación de energías que podría haberse convertido de una manera más rentable en sus mejores canales. Sus emociones más sutiles y poderosas se siembran salvajemente cuatro vientos. De este hábito del macho surgió el término sembrar su avena silvestre. El deseo de expresión sexual es con mucho la más fuerte y la más impulsora de todas las emociones humanas y por esta misma razón este, este deseo, cuando se aprovecha y transmuta en acción, que no sea la expresión física puede elevarnos al estado de genio. Uno de los hombres de negocios más capaces de los Estados Unidos admitió con franqueza que su atractiva secretaria, responsable de la mayoría de los planes que él creó, admitió que su presencia lo elevó a alturas inimaginablemente creativas, como no podría experimentar bajo ningún otro estímulo. Uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos debe la mayor parte de su éxito a una influencia de una joven encantadora que le ha servido de fuente de inspiración durante más de 12 años. Todo el mundo conoce al hombre a quien se hace referencia, pero no todo el mundo conoce la fuente real de sus logros. Una historia, no faltará ejemplos de hombres que alcanzaron la condición de genios como resultado de uso de estimulantes de la mente artificial de forma de alcohol y narcóticos. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo mientras estaba bajo la influencia de licor, soñando sueños con los mortales nunca antes se atrevieron a soñar. James Whitton Reilly hizo su mejor escritura bajo la influencia del alcohol. Quizás así fue como vio la ordenada mezcla de lo real y del sueño, el molino sobre el río y la niebla sobre el arroyo. Robert Bones escribía mejor cuando cuando estaba intoxicado. Para Auld Line Saint, querida, todavía tomaré una taza de bondad para Auld Line Saint. Pero recordemos que muchos de estos hombres se han destruido a sí mismos al final. La naturaleza ha preparado sus propias acciones con las que los hombres pueden estimular con seguridad sus mentes para que vibren en un plano que les permita sincronizar con sus pensamientos finos y raros que vienen de nadie sabe de dónde. Nunca se ha encontrado un sustituto satisfactorio de los estimulantes de la naturaleza. Es un hecho bien conocido por los psicólogos que existe una relación muy estrecha entre los deseos sexuales y los impulsos espirituales, hecho que explica la comprensión pelicular de las personas que han participado en las orgías conocidas como avivamientos religiosos comunes entre los tipos primitivos. El mundo está gobernado y el destino de las civilizaciones está establecido por las emociones humanas. Las personas están influenciadas con las acciones no tanto por la razón como los sentimientos la facultad creativa de la mente se pone en acción eternamente por las emociones y no por la fría razón. La más poderosa de todas las emociones humanas es la del sexo. Hay otros estimulantes de la mente, algunos de los cuales se han enlistado, pero ninguno de ellos ni todos combinados pueden igualar al poder impulsor del sexo. Un estimulante de la mente es cualquier influencia que aumentará temporal o permanentemente las vibraciones del pensamiento. Los 10 estimulantes principales descritos en los que se utilizan más comúnmente a través de estas fuentes, uno puede comunicarse con la inteligencia infinita o entrar a voluntad en el almacén de la mente subconsciente, ya sea la propia o la de otra persona, un procedimiento que es todo lo que hay de genialidad. Un maestro que ha entregado y dirigido los esfuerzos de más de 30.000 vendedores hizo un asombroso descubrimiento en los que los hombres con un impulso sexual alto son los vendedores más eficaces. La explicación es que el factor de personalidad conocido como magnetismo personal no es ni más ni menos que la energía sexual. Las personas con un impulso sexual alto siempre tienen un suministro abundante de magnetismo. A través del cultivo y la comprensión, esta fuerza vital se puede aprobar y utilizar con gran ventaja en las relaciones entre personas. Esta energía se puede comunicar a través de otros siguientes medios. El apretón de manos, el toque de la mano indica constantemente la persistencia del magnetismo o la falta de él. El tono de voz, el magnetismo o energía sexual es el factor con la que la voz se puede colorear y ser musical y encantadora. Postura y porte del cuerpo, las personas con un impulso sexual alto se mueven energéticamente con gracia y facilidad. Las vibraciones del pensamiento. Las personas con un impulso sexual alto mezclan la emoción del sexo con sus pensamientos o pueden hacerlo a voluntad y de esa manera pueden influir a quienes lo rodean. Adorno corporal. Las personas con un gran impulso sexual suelen seleccionar ropa de un estilo acorde con su personalidad, físico, complexión, etc. Al emplear vendedores, al gerente de ventas más capaz busca la cualidad del magnetismo corporal como el primer requisito de un vendedor. Las personas que carecen de energía sexual nunca se entusiasmarán e inspirarán a otros con entusiasmo. Y el entusiasmo es uno de los requisitos más importantes en el arte de vender sin importar lo que se venda. El orador, predicador, abogado o vendedor que carece de energía sexual es un fiasco. En lo que respecta a poder influir en los demás, a esto se le suma el hecho de que la mayoría de las personas solo pueden ser influenciadas apelando a sus emociones y comprenderá la diferencia de la energía sexual como parte de la habilidad nativa del vendedor. Los vendedores maestros alcanzan el estado de maestría en la venta porque ellos, conscientemente o inconscientemente, transmutan la energía del sexo en entusiasmo por las ventas. En esta declaración se puede encontrar una sugerencia muy práctica en cuanto al significado real de la transmutación sexual. El vendedor que sabe apartar su mente del tema del sexo y dirigirlo en su esfuerzo de venta con tanto entusiasmo y determinación como aplicaría en su propósito original, ha adquirido el arte de transmutación sexual. Lo sepa o no, la mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser en lo más mínimo conscientes de lo que está haciendo o cómo lo están haciendo. La transmutación de la energía sexual requiere más fuerza de voluntad de la que la persona promedio se ocupa para usar este propósito. Aquellos a quienes les resulte difícil reunir la fuerza de voluntad suficiente para la transmutación puede adquirir gradualmente esta habilidad. Aunque esto requiere fuerza de voluntad, la recompensa por la práctica vale más que el esfuerzo. Todo el tema del sexo es uno de los que la mayoría de la gente parece ser ignorante de una manera imperdonable. El impulso sexual ha sido tremendamente malentendido, calumniado y burlado por los ignorantes y los malvados durante todo el tiempo de la palabra sexo. Rara vez se utiliza la sociedad educada, los hombres y mujeres que se saben que son bendecidos y sí, bendecidos con naturalezas altamente sexualizadas. Generalmente se consideran personas que soportarían la vigilancia en lugar de ser llamados bienaventurados, generalmente se les llama malditos. Millones de personas incluso en esta era de la iluminación tienen complejos de inferioridad que desarrollan debido a esta falsa creencia de que una naturaleza altamente sexual es una maldición. Estas declaraciones de la virtud de la energía sexual no deben interpretarse como una justificación para el libertinaje. La emoción del sexo es una virtud únicamente cuando se usa inteligentemente y con discriminación. Puede ser mal utilizada, y a menudo lo es, hasta el punto que degrada, en lugar de enriquecer tanto el cuerpo como la mente. El mejor uso de este poder es el tema central de este capítulo. El autor le pareció muy significativo cuando hizo el descubrimiento de que prácticamente todo gran líder, a quien tenía el privilegio de analizar, era un hombre cuyos logros estaban en una gran parte inspirados por una mujer. En muchos casos la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada, de la que el público había oído pero poco o nada. En algunos casos la fuente de inspiración se remonta a la otra mujer, quizás en estos casos no te sean del todo desconocidos. La intemperancia en los ámbitos sexuales es tan perjudicial como la intemperancia en los ámbitos de beber y comer. En esta época en la que vivimos, una época que comenzó con la guerra mundial, la interperancia de los ámbitos sexuales en común, esta orgía de indulgencia puede explicar la escasez de grandes líderes. Nadie puede valerse de las fuerzas de la imaginación creadora mientras les disipa. El hombre es la única criatura en la tierra que vio el propósito de la naturaleza a este respecto. Todos los demás animales complacen su naturaleza sexual con moderación y con su propósito que armoniza con las leyes de la naturaleza. Todos los demás animales responden a la llamada del sexo solo por temporada. La inclinación del hombre es declarar temporada abierta. Toda persona inteligente sabe que la estimulación en exceso a través de bebidas alcohólicas y narcóticos es una forma de intemperancia que destruye los órganos vitales del cuerpo, incluido el cerebro. Sin embargo, no todas las personas saben que cuando la indulgencia es excesiva en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y tan perjudicial para el esfuerzo creativo todo lo como los narcóticos o el licor. Un loco por el sexo no es esencialmente diferente a un loco por las drogas. Ambos han perdido el control sobre sus facultades de razón y fuerza de voluntad, sino que también puede conducir a la locura temporal o permanente. En muchos casos de hipocondría, enfermedad imaginaria, surgen de hábitos desarrollados en la ignorancia de la verdadera función del sexo. A partir de estas breves referencias al tema, se puede ver fácilmente que la ignorancia sobre el tema de la transmutación sexual impone, por un lado, penas estupendas al ignorante y por el otro, les niega beneficios igualmente estupendos. La ignorancia generalizada sobre el tema del sexo se debe a que el tema ha estado rodeado de misterio y ensombrecido por un silencio oscuro. La conspiración del misterio y el silencio ha tenido el mismo efecto en la mente de los jóvenes que tuvo la psicología en la prohibición. El resultado ha sido un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir el conocimiento sobre este tema prohibido y para venganza de todos los legisladores y de todos los médicos al capacitar a los mejores calificados para educar a los jóvenes sobre el tema. La información no ha estado disponible fácilmente. Rara vez un individuo emprende un esfuerzo altamente creativo en cualquier campo de la actividad antes de los 40 años. El hombre promedio alcanza la periodo de su mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60 años. Estas declaraciones se basan en el análisis de miles de hombres y mujeres que han sido cuidadosamente observados. Deben ser alentadoras para quienes no han llegado antes de los 40 y para quienes se asustan al acercarse a la vejez alrededor de los 40 años. Los años entre 40 y 50 son, por regla general, los más fructíferos. El hombre debe acercarse a esta edad, no con miedo y temor, sino con esperanza y ansiosa anticipación. Si deseas evidencia de que la mayoría de los hombres no comienzan a hacer su mejor trabajo antes de los 40, estudia los registros de los hombres más exitosos conocidos por el pueblo estadounidense y los encontrarás ahí. Henry Ford no aceleró su ritmo de los logros hasta que pasó de los 40 años. Andrew Carnegie tenía más de 40 años cuando empezó a cosechar recompensas de sus esfuerzos. James J. Hill todavía manejaba una tecla del telégrafo a la edad de 40 años. Sus estupendos logros tuvieron lugar después de esa edad. Las biografías de los industriales y financieros estadounidenses están repletas de pruebas de que el periodo de los 40 y 50, 60 es la edad más productiva del hombre. Entre los 30 y los 40 años el hombre comienza a aprender, si es que alguna vez aprende, el arte de transmutación sexual. Este descubrimiento es generalmente accidental y más a menudo de otra manera, el hombre que lo puede hacer es totalmente inconsciente de su descubrimiento. Puede observar que su capacidad de relación ha aumentado alrededor de los 35 o 40 años, pero en la mayoría de los casos está familiarizado con la causa de este cambio. Que la naturaleza comienza a armonizar las emociones del amor y el sexo en individuos entre los 30 y los 40 años para que pueda aprovechar estas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente con estímulos para la acción. El sexo por sí solo es un poderoso impulso a la acción, pero sus fuerzas son como un ciclón. A menudo son incontrolables. Cuando la emoción del amor comienza a mezclarse con la emoción del sexo, el resultado es serenidad de propósito, estabilidad, precio de juicio y equilibrio. ¿Esta persona que ha cumplido 40 años es tan desgraciada como para no analizar estas afirmaciones y corroborarlas en su propia experiencia? Cuando está impulsado por su deseo de complacer a una mujer basado únicamente en la emoción del sexo, un hombre puede ser y generalmente es capaz de grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas. Cuando está impulsado por su deseo de complacer a una mujer basado únicamente en el sexo, un hombre puede robar, engañar e incluso cometer un asesinato, pero cuando la emoción del amor se mezcla con la emoción del sexo, ese hombre guiará sus emociones con más cordura, equilibrio y razón. Los criminólogos han descubierto que los criminales más endurecidos pueden reforzarse mediante la influencia del amor de una mujer. No hay registro de un criminal que ha sido reformado únicamente a través de la influencia del sexo. Estos hechos son bien conocidos, pero su causa no lo es. La reforma llega, si es que llega, a través del corazón o del lado emocional de un hombre, no a través de la cabeza o del lado del racionamiento. La reforma significa un cambio de corazón, no significa un cambio de opinión. Un hombre puede, por medio de la razón, hacer ciertos cambios en su conducta personal para evitar las consecuencias de los efectos indeseables, pero la reforma genuina solo llega a través de un cambio de corazón, a través del deseo de cambiar. El amor, el romance y el sexo son emociones capaces de llevar a los hombres a las alturas de los superlogros. El amor es la emoción que sirve como válvula de escape y asegura equilibrio, estabilidad y esfuerzo constructivo. Cuando se combinan estas tres emociones pueden elevarnos a la altura de un genio, sin embargo, hay genios que conocen poco de la emoción del amor. La mayoría de ellos pueden verse involucrados en alguna forma de acción que es destructiva, o al menos que no se basa en la justicia y en la equidad hacia los demás. Si el buen gusto lo permitiera, se podría nombrar una docena de genios que el campo de la industria y las finanzas que cabalgan de manera despiadada sobre los derechos de sus semejantes. Parecen totalmente carentes de conciencia. El lector puede proporcionar fácilmente su propia lista de tales hombres. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha proporcionado al hombre una química en la mente que opera de manera similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho bien conocido que con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal mezclando ciertos elementos, ninguno de los cuales en sí mismos dañinos para las proporciones adecuadas. Asimismo, las emociones pueden combinarse para crear un veneno mortal. Las emociones del sexo y los celos, cuando se mezclan, pueden convertir en una persona una bestia loca. La presencia de una más emociones destructivas de la mente humana a través del químico de la mente, crea un veneno que puede destruir el sonido de justicia y equidad. En casos extremos, la presencia de cualquier combinación de estas emociones en la mente puede destruir la razón. El cambio hacia la imaginación consiste en el desarrollo, control y el uso del sexo, el amor y el romance. De manera breve, el proceso se puede enunciar en la siguiente manera. Fomenta la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes en nuestra mente y desalienta la presencia de todas las emociones destructivas. La mente es una criatura de hábitos, se nutre de los pensamientos dominantes que la alimentan. Mediante la facultad de la fuerza de voluntad se puede desalentar la presencia de cualquier emoción y fomentar la presencia de cualquier otra. El control de la mente a través del poder de la voluntad no es difícil, el control proviene de la persistencia y el hábito. El secreto del control radica en comprender el proceso de la transmutación, cuando una emoción negativa se presenta en nuestra mente. Se puede transmutar en una emoción positiva o constructiva mediante el simple procedimiento de cambiar nuestros pensamientos. No hay otro cambio hacia la genialidad a través del esfuerzo o autoesfuerzo voluntario. Un hombre puede alcanzar grandes alturas de logros financieros o comerciales únicamente por la fuerza impulsora de la energía sexual. Pero la historia está llena de evidencia de que él pone, y generalmente lo hace, llevar consigo ciertos rasgos de carácter que le roban la capacidad de retener o disfrutar de su fortuna. Esto es digno de análisis, pensamiento y meditación, porque afirma una verdad, cuyo conocimiento puede ser útil para las mujeres como para los hombres. La ignorancia de esto ha costado a miles de personas el privilegio de la felicidad y a pesar de que poseen riquezas. Las emociones del amor y el sexo dejan sus marcas inconfundibles en los rasgos. Además, estos signos son tan visibles que todos los que han deseado pueden verlos. El hombre que es impulsado por la tormenta de la pasión, basado únicamente en los deseos sexuales, claramente anuncia ese hecho al mundo entero. Mediante la expresión de sus ojos y las líneas de sus rostros, la emoción del amor, cuando se mezclan con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. No se necesita ningún analista de carácter para decirte esto. Puedes observarlo por ti mismo. La emoción del amor saca a relucir y desarrolla la naturaleza artística y estética del hombre. Deja su huella en nuestra propia alma, incluso después de que el tiempo y las circunstancias han apagado el fuego. Los recuerdos del amor nunca pasan, permanecen, guían e influyen mucho después de que la fuente de estimulación se ha desvanecido. No hay nada nuevo en todo esto. Toda persona que ha sido movida por el amor auténtico sabe que deja huellas duraderas en el corazón humano. El efecto del amor perdura, porque el amor es de naturaleza espiritual. El hombre que no puede ser estimulado por grandes logros por el amor no tiene esperanzas, está muerto. Aunque parezca que vive, incluso los recuerdos del amor son suficientes para levantarnos a un plano superior del esfuerzo creativo. La mayor fuerza del amor puede gastarse y desaparecer como un fuego que se apaga pero deja huellas indelebles como prueba de que pasó por ahí. Su partida a menudo prepara el corazón humano para un amor aún mayor. Regresa a tus ayeres de vez en cuando y baña tu mente con los hermosos recuerdos del amor pasando. Suavizará la influencia de las preocupaciones y molestias presentes. Te dará una fuente de escape de las desagradables realidades de la vida y tal vez, quién sabe, tu mente cederá a ti durante un tiempo temporal al mundo de la fantasía, las ideas o los planes que puede cambiar todo el aspecto financiero o estado espiritual de tu vida. Si te crees afortunado porque has amado y perdido, desaparece el pensamiento. Quien ha amado de verdad nunca puede perderlo por completo, el amor es caprichoso y temperamental. Su naturaleza es efímera y transitoria, viene cuando le place y se va sin previo aviso. Acéptalo y disfrútalo mientras permanece, pero no pierdas tiempo para preocuparte por su partida. La preocupación nunca lo devolverá. También descarta la idea de que el amor nunca llega sino una vez. El amor puede ir y venir, innumerables veces, pero no hay dos experiencias amorosas que nos afecten de la misma manera. Puede haber y suele haber una experiencia de amor que nos deje una huella más profunda en el corazón que todas las demás, pero todas las experiencias de amor son beneficiosas, excepto para la persona que se vuelve resentida y cínica cuando el amor se marcha. No debería haber desilusión por el amor y no la habría si la gente extendiera la palabra entre las emociones del amor y el sexo. La principal diferencia es que el amor es espiritual mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser dañada excepto por la ignorancia o los celos. El amor es sin duda la mayor experiencia de la vida, nos pone en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romance y del sexo pueden llevarnos muy alto en la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el deseo y el romance son lados del triángulo eterno del genio constructor de logros. La naturaleza crea genios sin ninguna otra fuerza. El amor es una emoción con muchos lados, matices y colores. El amor que uno siente por los padres o los hijos es muy diferente al que uno siente por su amada. Uno está mezclado con la emoción del sexo, mientras que el otro no. El amor que uno siente con la verdadera amistad no es el mismo que uno siente con su pareja, sus padres o sus hijos, pero también es una forma de amar. Luego está la emoción del amor por sus cosas inanimadas, como el amor por la obra de la naturaleza, por el más intenso y ardiente de todos los tipos de amor que es el matrimonio, que no están bendecidos con la eterna afinidad del amor, debidamente equilibrados y proporcionados por el sexo, no pueden ser felices y rara vez perduran. El amor solo no trae a la felicidad en el matrimonio ni el sexo solo. Cuando estas dos hermosas emociones se combinan, el matrimonio puede producir un estado mental más cercano al espiritual que podamos conocer en este plano terrenal. Cuando la emoción del romance se suma a las del amor y el sexo, se eliminan las obstrucciones entre la mente finita del hombre y la inteligencia infinita. Entonces ha nacido un genio. ¿Qué historia tan diferente es esta a las que generalmente se asocian con la emoción del sexo? Ve aquí una interpretación de la emoción que él le saca de los lugares comunes y convierte el barro del alfarero en las manos de Dios, a partir de la cual él modela todo lo que es hermoso e inspirador. En una interpretación que bien entendida sacaría armonía del caos que existe de demasiados matrimonios, la falta de conocimiento sobre este tema del sexo. Donde reside el amor, el romance y la comprensión adecuada de la emoción y la fundación del sexo, no hay como discordia entre las personas casadas. Afortunado es el esposo cuya esposa comprende la verdadera relación entre las emociones del amor, el sexo y el romance. Cuando está motivada por este triunvirato, ninguna forma de trabajo es onerosa, porque incluso la forma más humilde de esfuerzo adquiere la naturaleza de un trabajo de amor. Es un dicho muy antiguo que la esposa de un hombre puede hacer o destruirlo, pero no siempre se comprende la razón. El hacer y destruir es el resultado de la comprensión de la esposa o la falta de comprensión de las emociones del amor y del sexo y del romance. A pesar de que los hombres son polígamos por la naturaleza propia de su herencia biológica, es cierto que ninguna mujer tiene tanta influencia sobre un hombre como su esposa, a menos que esté casado con una mujer totalmente inadecuada para su naturaleza. Si una mujer permite que su esposo pierda interés en ella y se interese en otras mujeres, generalmente se debe a su ignorancia o indiferencia hacia los temas del sexo, el amor y el romance. Esta declaración presupone, por supuesto, que el amor ingenuoso existió una vez entre un hombre y una esposa. Los hechos son igualmente aplicables a un hombre que permite que muera el interés de su esposa por él. Las personas casadas a menudo discuten por una multitud de trivialidades. Si se analiza con precisión, a menudo se encontrará que la verdadera causa del problema es la indiferencia o la ignorancia sobre estos temas. La mayor fuerza motivadora del hombre es su uso o deseo de complacer a la mujer. El cazador que se destacó durante la prehistoria, antes de los arbores de la civilización, lo hizo por un deseo de aparecer grande a los ojos de la mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado a este respecto. El cazador de hoy no trae a casa pieles de animales salvajes, pero indica su deseo por el fervor de ella proporcionándole ropa fina, automóviles y riqueza. El hombre tiene el mismo deseo de complacer a una mujer que tenía antes de los albores de la civilización. Lo único que ha cambiado es su método de complacer. Los hombres que acumulan grandes fortunas alcanzan grandes alturas de poder y fama. Lo hacen principalmente para satisfacer su deseo de complacer a las mujeres. Saca a las mujeres de sus vidas y una gran riqueza sería inútil para la mayoría de los hombres. En este deseo inherente, el hombre de complacer a la mujer lo que le ha dado el poder de hacer o destruir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza del hombre y la tiende contacto no debe temer la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes con una fuerza de voluntad indomable cuando traen con otros hombres, pero son fácilmente manejados por las mujeres de su elección. La mayoría de los hombres no admiten que se dejan influir fácilmente por las mujeres que prefieren. Porque esta naturaleza del hombre, querer ser reconocido como la especie más fuerte, además de la mujer inteligente, reconoce este género viril y muy sabiamente no lo cuestiona. Algunos hombres saben que están siendo influenciados por las mujeres de su elección, sus esposas, amantes, madres o hermanas, pero contactos se abstienen de revelarse con una gran influencia porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz o completo sin la influencia modificadora de la mujer correcta. El hombre que no reconoce esta importante verdad se priva del poder que ha hecho más para ayudar a los hombres a alcanzar el éxito que todas las demás fuerzas combinadas.